En esa historia el protagonista es Kyu Sagurada, apodado como Ku. En el examen anterior casi reprueba todas las materias con puro 6. Aquí conocemos a Yuna Nomaru, amiga de la infancia de Ku. Ella le dice que se tome los exámenes con más seriedad ya que ese brillante cerebro de él se echará a perder. Sí, porque sacar puro 6 en los exámenes lo hace a propósito. Cuando Q era niño era un prodigio influenciado por sus padres quienes eran maestros en la universidad Q tenía un sueño y ese era ir a una universidad en América Desde un principio la historia nos deja claro de que Q es una persona dotada Y por eso creo que es el protagonista perfecto para este manga En el aula donde se encontraban sus amigos hablaban de una noticia en la que una niña se perdió Y se especulaba que fue secuestrada y no perdida Luego nos cuentan que hace 7 años Q tenía un hermanito y ellos tres eran muy unidos Con ellos tres me refiero a Novaru, a Ku y a su hermano pero su hermano se fue a hacer sus necesidades Y no volvió más desde ese entonces Al parecer un secuestro Y nunca lo encontraron Desde ese día Q no es el mismo de antes Luego Q regresa a casa Pensando en el secuestro de la niña Cuando de repente su mochila Hace un ruido extraño Al abrirla tenía un teléfono dentro Al principio creyó que era un juguete Ya que al encender el teléfono La pantalla decía Go Gugu. Él pensó que era una imitación barata de Gugu Pero para su sorpresa el teléfono habla Y le dice que él no es una habitación barata Y que es su asistente de Smart Gugu. Go el asistente le dice que le ponga un nombre Pero Q lo ignora ya que creía que era alguna broma El asistente dice que no hay una forma de explicar las cosas Por eso explica desde el inicio Y explica que el smartphone de GoGugu no es un juguete Ya que él es un super teléfono que puede buscar todo en el mundo Y que lo demostraría Q se sorprende al oír esto, pero aún duda Comienza a buscar informaciones secretas Luego dice que busque lo que escribió en su diario el de abril. Para su sorpresa, el smartphone dio exactamente lo mismo que le había escrito. Ku ya sabe que este teléfono en realidad no es un juguete, ya que incluso el dinero perdido de su barrio éste lo encuentra. Ku le pregunta que quién lo creó. A lo que esa información no se vio en el smartphone ya que daba un error 403 que no le mostraba información Luego el smartphone le da dos puntos y le dice que al obtener puntos es responsabilidad del dueño Al llegar a casa Q observa a su madre llorar por el secuestro de la niña Ya que me imagino que para la madre al igual que Q fue un golpe doloroso lo del secuestro de su hijo esto hace que de ahora en adelante Q trata de salvar a la niña Comienza a buscar resultados hasta al fin dar con la ubicación de la chica Él envía la información a la policía de modo anónimo Una de las opciones del teléfono La policía logró capturar al secuestrador Y resulta que secuestró a la niña para hacerla pasar por su hija Qué extraño es este hombre. Al día siguiente, luego de salir de clases, Ku se dirige a recostarse en un pequeño banquillo. Ahí le pide al smartphone que busque información de su hermano pequeño, Shu Segurada. Pero esta vez mostraba otro error. El error 404. Y el teléfono le pide que consiga puntos. q dice que obtendría muchos puntos y que descubriría la verdad detrás de todo esto. Ah, por cierto, Ku le puso de nombre Kimi, ya que todo el rato le decía tú y pues Kimi en japonés significa tú. Al otro día, Jimmy le pregunta a Kuka qué es eso, refiriéndose al teléfono. Este le miente y luego al asistente le muestra las condiciones de anulación de su smartphone. En medio de la clase, cube las noticias con el fin de conseguir puntos. Comienza a hackear cámaras y buscar criminales y problemas que la policía no pudo, y a enviarlos de manera anónima a ellos. Por cierto, no les conté, pero el teléfono también puede espiar conversaciones. Qué comediente, ¿no? Al estar pasando esto, la policía comienza a sospechar detrás de todo esto Y están intentando rastrear al informante, o sea, a Q. Otro dato importante es que el asistente puede subir de nivel Lo que significa que cada nivel nuevo desbloquea nueva información También nos cuentan que hay más personas con el super smartphone Y que uno de ellos es mostrado por ahora Me gustaría narrar un video acerca de este manga completo Así que si quieren eso, apoyen el video Para en el próximo video hacer un resumen completo de este manga La verdad, este manga este manga está lleno de misterios y cada capítulo que lees te atrapa. Este manga es un increíble manga al que debes darle una oportunidad y leerlo. Hasta aquí dejaré el video porque siento que se está haciendo demasiado largo. Si te gustó el video recuerda suscribirte y dejar tu like, así me motivo a seguir subiendo este tipo de contenidos. Ahora sí que sí, adiós.